La Casa del Cheesecake presenta omelet de jamón y queso. Nunca más volverás a desayunar diferente a esta receta. Ingredientes. Dos huevos, una pizca de sal, una cucharadita de mantequilla, dos cucharadas de leche, tres cucharaditas de queso parmesano, dos lonchas de queso, dos lonchas de jamón y pimienta. Procedemos a picar finamente el jamón, lo reservamos y hacemos lo mismo con el queso, cuéntenos de dónde nos están viendo, les mandamos un saludo a todos. Una vez reservemos el queso y el jamón, en un recipiente colocamos un huevo, luego colocamos el otro huevo, las dos cucharadas de leche, Las tres cucharaditas de queso parmesano, la pizca de sal y con la ayuda de un tenedor batimos hasta integrar todos los ingredientes. Reservamos. En una sartén caliente colocamos una cucharadita de mantequilla, esparcimos muy bien por la superficie del sartén para evitar que se nos pegue la tortilla luego colocamos los huevos y dejamos por dos minutos cuajar colocamos el jamón y el queso en uno de los lados de la tortilla. Con la ayuda de una espátula despegamos los bordes y doblamos hacia la otra punta para tapar los ingredientes. Ajustamos muy bien, separamos hacia el centro la tortilla. Con la ayuda de otra espátula la giramos para que dore por el otro lado. Luego estamos listos para emplatar. Colocamos la tortilla, un poco de pimienta al gusto, decoramos con dos tomates y a disfrutar, si les gustó esta receta los invito a que le den like y lo compartan, nos vemos en una próxima receta, hasta luego.